¿Qué tal amigos de Hitsbook? Mi nombre es Martina Arreola y soy el escritor y el director de la webserie A13. Simplemente dejó de ir la noche a la mañana. La idea para la webserie A13 sale a partir de un requisito escolar. Se nos ocurrió pues hacerla con lo que teníamos al alcance, ¿no? Salones, edificios, jardines. O fuera de servicio. Pensamos que se había ido de viaje o que nos había jugado alguna broma, no sé. Como la gran mayoría de nosotros estamos estudiando todavía, era muy difícil lograr encontrar el momento, el día, la hora, todo simultáneo para que pudiéramos ponernos de acuerdo, estar todos juntos y poder grabar. Ramiro, se lo llevaron, se llevaron a David, no sé, nos persiguieron. Para que una webserie tenga éxito Tiene que ser interesante ¿De qué forma puede ser interesante? Que la historia esté avanzando Que esté yéndose a algún lado Que esté ayudando a resolver Y al mismo tiempo a inquietar Al mismo tiempo eh, a cuestionar más Para que capítulo con capítulo Vayas resolviendo poco a poco eh, Todos los enigmas que tu, que tu, que tu serie O que tu historia presente atención. Creo que Hitsuk es una, es una oportunidad, es una plataforma fabulosa, es una, es una iniciativa increíble porque le da nos da la oportunidad a, a los realizadores de tener una, una ventana de exhibición con, con las audiencias, con el público. Yo le estoy muy agradecido a Hitsuk por habernos contactado, por haber subido a 13, por dar la exhibición a 13. Gracias.